Estamos presentando como pruebas la eh, resolución administrativa número 09 o regla, eh, de, de designación del señor Fabri como coordinador de empresas. Estamos presentando el contrato eh, número 870-2013, donde prueba que el señor Martín Fabri eh, Crespo es dueño de la empresa Soimpa, Soipa Limitada y, y, y representante legal y padre del señor Martín Fabri eh, Ceballos. Estamos presentando el listado de contratos que se, han que se ha ejecutado esta empresa de propiedad del padre del señor Fabri.